Muy bien. Entonces, eh, los sets de opciones eh, nos permiten crear, un set de opciones nos permite crear una lista que se adjunta a un elemento de datos o a un atributo, en el caso de tracker, y que limita la, los datos que podemos elegir al momento de la captura. Esto nos facilita un control para la calidad de datos de la información y para las opciones que podemos ingresar en este elemento de datos al el momento de nuestra, nuestra captura. Eh, el, el ejemplo que tenemos aquí sobre sexo, podríamos tener precisamente una, un set de opciones con dos opciones, podría ser masculino y femenino. Claro, podemos agregar más opciones, pero eh, entonces al momento de asignar este set de opciones a nuestro elemento de datos. El sistema va a desplegar un menú que nos ofrece las opciones que se hayan configurado en este set. Y va a, no nos va a permitir capturar otros valores que estén fuera de, de la lista. Eh, para la configuración de set de opciones, vamos a ir al módulo de configuración, del módulo de mantenimiento. Eh, seleccionamos la opción eh, otro y encontramos ahí en el menú al lado izquierdo set de opciones. Como podrán ver, tenemos ya aquí algunas opciones configuradas. Una vez que agregamos nuestro set, eh, Vamos a, a establecer un nombre, podemos darle un código y el tipo de dato que vamos a ingresar en la lista. Este tipo de dato que seleccionamos aquí es muy importante ya que determina cómo vamos a tratar la información al momento de utilizarla en las herramientas analíticas, en nuestros reportes. Si esto es un texto eh, o, por, por ejemplo, un número... Eh, si el número es eh, un, un entero o un entero positivo y nos va a permitir valores negativos o fracciones o solamente valores positivos. Y hay que tomar en cuenta que esta selección, el tipo de valor, aplica para todas las opciones incluidas dentro de nuestro set de opciones. Una vez que guardamos esta configuración, Pasamos a la sección de opciones, donde podemos ir agregando una por una las opciones de nuestro set. Y el sistema va a hacer una validación cuando agregamos cada opción. Verificando que tanto el nombre como el código sean únicos en, nuestra, en nuestro set. Es decir, yo no puedo agregar dos opciones que sean masculino. Eh, Voy a tener que... Algo tendría que ser diferente en el texto. ¿Verdad? Eh, y hay que tomar en cuenta que una vez que creamos la opción, el nombre puede cambiarse, pero el código no. Esto resulta porque cuando nosotros estamos grabando la información en el sistema, lo que el sistema registra como valor, es el código de la opción, no el nombre. De modo que en, el fu en un futuro, eh, cuando hacemos mantenimiento, podríamos hacer una modificación al nombre y el valor no se ve afectado porque el código es constante. Eh, otra cuestión que podría ocurrir aquí es que eh, más adelante podríamos borrar la opción de nuestro set los valores permanecen en, en los eventos eh, o en la información que ya hayamos ca capturado. Eh, sin embargo, cuando volvamos a editar estos, estos eventos, el sistema nos va a dar un error si tratamos de hacer una edición. Ya que no va a encontrar la opción y al validar que el valor que estamos ingresando en el elemento de datos sea correcto, nos va a indicar que la opción no existe. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, con la forma en que trabajamos en los set de opciones. Y si, si en algún momento en el futuro alguna de nuestras opciones deja de ser útil, no, nos, no la debemos de, de tener ya más, entonces podríamos eh, utilizar otras opciones del sistema que nos permitan eh, esconder eh, las opciones que ya no se utilizan pero no borrarlas de nuestro set. Entonces, hagamos el ejercicio de configurar el set de opciones. voy a ir a la instancia de configuración. Y como les decía, una vez que ingresamos al sistema, Nos lleva, como siempre, al tablero de demandas. Vamos al módulo de mantenimiento. La sección Otro. Y set de opciones. Aquí yo voy a iniciar por configurar una... Como ven, yo ya había iniciado aquí un ejercicio donde estaba configurando mi set de opciones de sexo. Lo voy a borrar para poder empezar de cero. Y voy a decir que quiero crear un set de, opción, de opciones con mis iniciales. Y este set de opciones va a ser eh, eh, números del 1 al 10. Mi tipo de valor, va a ser entero positivo. Ahora voy a guardar esta configuración y de inmediato me lleva a la opción de crear, eh, a la sección para crear las opciones. Como podrán ver, eh, aunque yo tengo configurada la interfaz en, en, en español, Siempre tenemos eh, aquí algunos pequeños detalles en la configuración, de modo que estas opciones para ordenar la... O estos botones para ordenar las opciones eh, están apareciendo en inglés. Nos falta traducir aquí esto. Pero bueno, voy a añadir una... Voy a empezar por añadir una opción que sea eh, el número uno. Como dije en el título... Que el mi título es, o el nombre de mi set de opciones es descriptivo y dije que eran opciones del 1 al 10. Voy a decir que voy a empezar por el 1, con el código 1. Lo voy a guardar. Y así voy agregando las opciones hasta que tenga yo 10. 10. Esto podría ser texto también, pero yo lo he hecho como entero positivo porque quiero que mi elemento de datos, en coincidencia, sea un entero positivo. Y de modo que más adelante me permita hacer una agregación de los valores que yo voy a capturar de ese evento. Por supuesto, otro, otra posibilidad aquí es que, yo podría decir aquí, en mi nombre podría eh, capturar 7 y en mi código podría poner el 7. Entonces en el menú, al momento de elegir el valor, el usuario va a poder seleccionar con el nombre. Pero el valor que yo guardo en, en el sistema y que se utiliza para analíticas va a ser el código. Así que aquí efectivamente tengo una, un entero positivo. Y como podrán ver, si yo regreso, el sistema me va a dejar cambiar el nombre. Si yo quisiera añadir una opción que ya, que ya tengo, el sistema va a hacer esta validación. Y como pueden ver aquí, me dice que el nombre debe de ser único. Como yo ya tengo un 8, pues me está marcando el error y no me va a dejar guardar. Listo, ya tengo yo mis 10 opciones. Y tengo la posibilidad de ordenarlas por nombre, por valor del código o de forma manual. De modo que aquí podría yo invertir el orden. Y decir, eh, lo más común es empezar de mayor a menor. De modo que cuando se despliegue mi menú empiece por el 10 y termine por el 1. Aquí ya guardo mi orden, como pueden ver. Eh, lo puedo hacer también eh, de manera automática. Claro que aquí, para que fuera correcto esto, tendría que tener 01, 02, 03 lo mismo con el valor, porque lo trata como si fuera un texto, no como si fuera un número. Entonces vamos a corregir aquí. Poner el 10 al final nuevamente. Y ya estamos listos. Ok. Eh, de aquí, ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a configurar un elemento de datos. Aquí mismo en, en el módulo de mantenimiento. Necesito un elemento de datos, en mi caso va a ser el número de mosquiteros entregados. Voy a hacer un programa de eventos que registre la entrega de mosquiteros en una visita eh, a domicilio para mi programa de prevención de Malaria. Y precisamente lo que cambia es el dominio. Marco ya les había mostrado cómo configurar el elemento de datos agregado. Aquí lo que vamos a hacer es configurarlo con la opción del dominio de rastreador o de tracker. Que es eh, para eventos y para tracker. Y como yo voy a asignarle este set de opciones. Tengo que respetar el mismo tipo de valor que he asignado a mi set de opciones. Por lo tanto quiero eh, indicar aquí que es un eh, número entero positivo. El tipo de agregación que voy a utilizar. Y podrán... Eh, notar que en la combinación de categorías no me deja hacer un cambio. Esto es algo muy importante que debemos considerar al momento de configurar nuestros programas. Y es que en el, en el tipo de dominio de tracker y eventos, no tenemos la posibilidad de desagregar un elemento de datos con una combinación de categorías. El valor, de modo que el valor es único. Si necesitamos registrar, como Marco lo ha hecho, eh, el tipo de vacuna, por ejemplo, lo que hiciéramos un programa de vacuna, si necesitamos registrar el tipo de vacuna, la desagregación me la daría mi set de opciones, que me presentaría un menú que sea, eh, eh, cada opción sea un tipo de vacuna diferente y el... Valor que yo haya seleccionado me va a dar esta, este valor individual que al momento de, de hacer una cuenta me mostraría la desagregación de cuántas eh, vacunas de Pfizer apliqué, cuántas de Moderna, etc. Eh, en nuestro caso, yo quiero aquí registrar el número de mosquiteros que estoy entregando en una visita a domicilio. Eh, hemos dicho que era un entero positivo, no me deja cambiar la categoría, como decía antes, y voy a seleccionar mi set de opciones, que es números del 1 al 10. De modo que al momento de hacer la captura, mi usuario no tiene opción de ingresar un número que no esté dentro de esta lista. Con esto yo voy a, fácilmente voy a controlar que no me pongan ahí que entregaron 100, eh, 100 mosquiteros, que sería un error. Es decir, en mi programa de malaria, de prevención de malaria, mi posibilidad o mi flujo de, de trabajo indica que solo puedo entregar entre 1 y 10 mosquiteros en una sola visita. Eh, no tengo leyendas, de modo que no voy a configurar estas otras secciones eh, del, del programa, pero si yo tuviera una leyenda, las leyendas me van a permitir eh, agregar la información por, uh, como en el caso del grupo etario, cuando yo genero un informe, eh, cada leyenda me va a agregar los valores, eh, como un ejemplo decir del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Y cada una de estas leyendas yo le podría asignar un color. Y esto me va a facilitar hacer una agregación en, al momento de generar un reporte. Y que se le aplique a cada una de estas leyendas el color que yo le haya especificado. Eh, y luego los niveles de agregación. Tampoco vamos a, a seleccionar nada. Estas opciones estaban... Son opciones avanzadas que me permiten indicar hasta qué nivel voy a poder agregar mi información en el sistema. Voy a guardar mis cambios. Y ya listo, tengo mi primer elemento de datos eh, de tipo del dominio rastreador, que es un entero positivo. Voy a agregar uno más, que sea... Tipo de visita. Y para el tipo de visita también voy a querer agregar una, un set de opciones. Porque quiero clasificar mis eventos. Eh, de dos maneras. Eh, una visita inicial. Nuevamente agregamos aquí el dominio del rastrador. Eh, con mi tipo de visita, no es un número. Voy a ingresar texto. Entonces tenemos aquí texto y no tengo creado todavía mi set de opciones, pero aquí lo que yo quiero son dos valores. Eh, un visita, calificar mi visita como inicial o eh, de seguimiento. De modo que eh, yo puedo dar clic aquí en mi icono con el más, de set de opciones. Y esto me va a llevar inmediatamente a la pantalla de configuración de un nuevo set de opciones. es decir que es tipo de visita. Mi valor es texto. Y voy a agregar dos opciones. Inicial y seguimiento. Con esto quedó listo, cierro mi ventana, regreso a mi elemento de datos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo abro el menú directo como está, no va a mostrar la, el, la set de opciones que he configurado antes. Gracias. Pero entonces lo que voy a hacer es dar clic aquí en esta flecha circular que me permite renovar la lista de valores disponibles. Abro mi menú y veo que... Ahora tengo disponible ya el tipo de visita. Lo puedo asignar a mi elemento de datos. Y lo voy a guardar. Entonces, eh, como podrán ver, muy importante elegir el tipo de valor, ya que esto va a determinar qué es lo que podemos hacer con él en nuestros informes analíticos. Un entero positivo lo voy a poder utilizar en una tabla dinámica, en una tabla pivote, para hacer una suma y sacar totales de, de, de, de mosquiteros entregados. Y en el caso del tipo de visita, aquí no funciona así porque siendo texto no puedo hacer una suma, pero sí puedo hacer una cuenta. De modo que en mi eh, módulo de reporte de eventos voy a poder contar cuántos eventos están clasificados eh, por tipo de visita, como visita inicial o como visita de seguimiento. Listo. Entonces. Eh, el set de opciones para comentarios. Muy bien. Aquí me dice, su que tenemos esta pregunta. Muy bien. Esa es, es una buena observación. Eh, cuando estamos haciendo captura... Ok, vamos a... Nuevamente. Eh, cuando estamos haciendo captura, si recuerdan, eh, tenemos... Eh, de hecho, vamos a la entrada de datos. Eh, tenemos esta opción de hacer comentarios en los valores. Eh, veamos aquí mmm, el ejemplo que nos mostraba Lenin cuando hizo la, su configuración. Decíamos, si yo doy doble clic en el campo de captura, tenemos esta la, la, una, una caja aquí de captura de texto para hacer comentarios. <tose> Entonces, si yo configuro mi elemento de datos con, eh, con un set de opciones para comentarios. Vamos a configurarlo aquí. Eh, si tenemos, eh, digamos, el número de dosis aplicadas. Este es el elemento de datos de Lenin. Aquí yo voy a tomar eh, set de opciones para comentarios. Voy a utilizar mi tipo de visita. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces este texto, voy a limpiar mi caché. Este texto que está asociado, eh, esta caja de texto que me permite agregar comentarios a los valores tendría que verse limitada por este set de opciones que yo le he configurado al elemento de datos. El número de dosis aplicadas. Como podrán ver, ahora tengo un menú y al momento de hacer mi, mi captura de comentario, yo puedo tomar eh, este valor. Entonces, como ven, es para facilitar esta, estos valores que podemos agregar a los comentarios. Listo. Ok, uh, vamos entonces a ver. Eh, hemos cubierto ya la creación de mi set de opciones. Eh, he puesto un set de opciones para de números del 1 al 10, que lo, voy a, que lo he utilizado en la entrega de, mi, de mis uh, re, de redes, de mis mosquiteros, eh, hemos creado dos, el, dos elementos de datos y ahora lo que voy a hacer es, vamos a, a darle una mirada a cómo creamos un programa de eventos. Eh, en esta, aquí en la, en la presentación tenemos la, la opción de una charla prenatal o un reporte de malaria. Eh, lo que queremos hacer en este caso es, continuamos con este, con el tema de, de prevención de malaria. Y lo que voy a hacer yo es configurar un programa de evento que permita registrar la entrega y el seguimiento um, de mosquiteros para mi programa de prevención de malarias. Entonces, nuevamente ingresamos a la sección de mantenimiento. Vamos a programa y en programa voy a agregar eh, un nuevo programa de tipo evento. Aquí podrán ver Pueden ver que hay dos tipos de programa que podemos agregar. Uno es el tracker que me permite asociar eventos a tipos de entidad. Pueden ser, las entidades pueden ser personas o pueden ser eh, objetos. Puede ser cualquier tipo de eh, metadato que, al que yo le voy a dar seguimiento y al que le voy a asociar eventos. En el caso de programas, esta entidad no... Existe, por lo tanto lo vamos a utilizar para registrar eh, actividades que, que son individuales y que pudieran no estar relacionadas una actividad con otra. Vamos aquí. Eh, voy a crear mi evento que es... Eh, prevención de Malaria... Y tenemos eh, que podemos seleccionar colores, eh, iconos Esto principalmente eh, nos afecta la forma en que aparece el programa en, en, la, en la aplicación de captura para móviles y, y uh, tabletas, la aplicación Android. Entonces voy a seleccionar un color y voy a decir. Eh, Vamos a ver si tengo aquí un icono que sea representativo. Eh, tengo aquí precisamente un, un icono que es de mosquitos. Así que voy a seleccionar esto. Puedo asignar un código a mi programa, eh, que este pudiera estar relacionado con un, con un código presupuestal, por ejemplo. En mi caso no voy a escribir nada. Eh, una descripción. que Indique de qué se trata mi programa o qué tipo de información estoy registrando con este programa. Prevención de malaria. Eh, la versión nos permite controlar cuántas veces o cuántas eh, modificaciones hemos hecho a nuestro programa y esta avanza de manera automática. De momento no voy a poner nada. Y como pueden ver, podemos aplicar una combinación de categorías que, como en el caso de los elementos de, dato que, de datos que configuraron con Marco, eh, presenta una desagregación para la captura por el tipo de vacuna. Aquí yo podría hacer una desagregación también, que eh, vamos a, a dar el ejemplo sería, en vez de tener un elemento de datos que me registre el tipo de visita y que yo capture en mi elemento una visita inicial o una de seguimiento, lo que podría hacer es, crear una categoría, eh, las opciones, la categoría y la combinación que sea eh, tipo de visita. Y al momento de crear el evento, me va a pedir que yo seleccione de un menú si es inicial o seguimiento. Y esto aplica como lo conocemos como un atributo. Eh, luego tenemos la opción de indicar eh, ¿Cuándo eh, se debe de completar el evento? Cuando nosotros agregamos uh, eventos, y lo veremos al momento de la captura, estados. Y uno de ellos es abierto, que me permite modificar los valores cuando ya he creado mi evento. Y otro estado es cerrado. Y esto hace que los valores se bloqueen. Y una de las autoridades que podemos asignar a nuestros usuarios es la posibilidad de abrir eventos cerrados. De modo que si mi usuario, eh, vamos a decir que es un usuario capturista, tiene la autoridad para crear eventos, pero no tiene la autoridad para abrirlos. Al momento de cerrar el evento se va a bloquear la información, ya no va a poder hacer cambios y dado que no tiene autoridad para abrir esta información eh, se va y sin la posibilidad de modificar y mi usuario no va a poder abrir el evento. El evento va a requerir la intervención tal vez de un supervisor que fuera si fuera el caso en mi flujo de trabajo que un supervisor sí si tenga autoridad de Abrir eventos cerrados y que le permita que el, super, el supervisor entre con su cuenta. Haga la apertura del, del evento y entonces le permita hacer modificaciones a los valores. Luego eh, tenemos un periodo para, para que expire el, la captura. Y en, este, en esta configuración yo podría decir que mi periodo es mensual y días para el vencimiento, voy a decir que son 10 días y lo que ocurriría aquí es que si mi periodo es mensual y caduca a los 10 días, el sistema me va a permitir ingresar datos eh, de una fecha del mes del periodo anterior hasta 10 días después del nuevo periodo. Si mi periodo es mensual Vamos a decir que eh, el sistema va a permitirme capturar información con fecha en el mes de febrero hasta el 10 de marzo. A partir del día 11 de marzo, cada vez que yo quiera ingresar un evento nuevo, si yo selecciono una fecha, el sistema debe de indicarme que ese periodo está cerrado. Lo mismo si yo hiciera mi periodo eh, diario o semanal. Exactamente igual. Una vez que han transcurrido el número de días indicado aquí. Eh, después del periodo seleccionado. El sistema no debe permitirme elegir una fecha dentro de ese periodo. Si fuera semanal. Vamos a decir que son tres días y yo configura, configuro un periodo semanal. Eh, digamos que el sistema me va a permitir utilizar una fecha de la semana anterior hasta el día martes. Eh, si contamos que el domingo es el día uno, domingo, lunes y martes, a partir del miércoles ya no me debería dejar utilizar una fecha de la semana anterior. Vamos a dejarlo abierto para que no tengamos bloqueada la captura de datos. Eh, y tenemos estas otras opciones que me permiten asignar los eventos a un usuario. Esto, esto es muy útil cuando queremos hacer listas de actividades si yo necesito hacer una actividad de, de entrega de redes eh, de mosquiteros y que un usuario en particular realice esta acción, entonces voy a activar esta opción que me permite tomar el evento, crear el evento y asignárselo a, una, a un usuario en el sistema de modo que aparezca como una lista de eventos que, que tiene asignado como una programación de, de actividades por hacer. Y luego tenemos esta opción que indica que el formulario o, la form, o los campos de captura queden bloqueados una vez que el evento haya sido completado. Quiero configurar en el programa. cambien los datos. Y luego, si voy a capturar eh, este. Eh, lo que me permite es indicar si voy a capturar las geográficas. Y esto las capturo coordenadas. Que capturo un punto geográfico o capturo un polígono. La diferencia entre el punto y el polígono es que un punto me va a permitir una, elegir una, una coordenada geográfica y un polígono me va a permitir pintar, a, al aplicar múltiples coordenadas eh, unidas una con la otra, me va a permitir pintar sobre un mapa un, un área. Eh, es decir, si yo quisiera, por ejemplo, indicar que mi que las, uh, los mosquiteros los entregué en un domicilio y representar el domicilio con un, con un polígono en, en el mapa, lo que yo podría hacer es seleccionar las coordenadas de dónde se encuentra cada punta de, de la casa, de la construcción y representarlo como un, un, un, eh, un objeto de dos dimensiones en, sobre el mapa. En mi caso, yo quiero registrar que un punto geográfico, de modo que mis eventos después pueda yo mostrarlos en un mapa. Y tenemos una estrategia de validación. Eh, si es eh, validar mis... Eh, utilizar reglas de validación al momento en que se capturan eh, los datos o al momento en que se completa el evento. Yo lo voy a dejar como está. Y es que se validen la información al momento de actualizar o, in, o ingresar in cada uno de los datos. Eh, y aquí esto, esta opción se refiere a crear un identificador interno del sistema para el evento desde el momento en el que estoy generando el evento, lo normal es que estos identificadores los genere el sistema una vez que guardamos el evento. Ya que cuando yo estoy creando un evento nuevo, este evento no se guarda en el sistema hasta que he dado yo clic en el botón de guardar, independientemente de que yo hayas completado o no mi evento, si yo no doy clic en guardar, esta información no, no está todavía registrada en el sistema. Eh, en algunos casos es útil tener una, un identificador interno del evento. Una vez que hemos creado el evento y antes de guardarlo, que pudiera ser necesario utilizarlo para algo. Sin embargo, en este caso yo no lo voy a activar y luego tengo eh, la posibilidad de agregar una etiqueta un, un texto que describa la fecha de mi evento eh, voy a decir aquí que es la fecha fecha de la visita cuando es que realice esta visita al domicilio para entregar eh, para entregar los mosquiteros y aquí voy a, al siguiente paso, que es asignar los elementos de datos. Yo tengo dos elementos que he creado aquí. Como podrán ver en la lista, eh, deben de aparecer únicamente los elementos de datos de tipo tracker. De modo que aquellos que hemos creado con, eh, para el, el set de datos que han uh, configurado con marco, no deben de aparecer en esta lista. Voy a poner aquí el eh, número de mosquiteros entregados y el tipo de visita. Luego, esta información se transfiere a la parte inferior de la pantalla, donde yo puedo indicar cómo se debe de trabajar con estos, eh, con estos dos elementos de datos. Si el valor es obligatorio... Y si yo puedo indicar que ha sido provisto en otro lado, si esto se presenta en reportes, esto afecta las listas de eventos. Entonces yo voy a decir que necesito de manera obligatoria el tipo de visita. No voy a ser obligatorio el número de mosquiteros entregados porque no tengo un cero en la opción. De modo que si yo hago una visita de seguimiento y no entrego mosquiteros, y yo hago obligatorio el dato, entonces tendría yo un error en mi configuración, porque tendría que indicar que entregué una, de una a 10 eh, mallas mosquiteros, y esto sería un error, porque tal vez estoy haciendo una visita de seguimiento para ver si están utilizando ya los mosquiteros, y, y no entrego nada, y como mi set de opciones no tiene eh, una opción que sea cero, entonces no debería de hacerlo obligatorio. Lo voy a dejar aquí abierto, y voy a decir que ambos valores deben de aparecer en mis reportes. O sea que cuando sea, cuando en, la, en el módulo de captura se, se cree una lista, Ambos valores van a aparecer en esa lista. Luego tenemos la sincronización. Esta, estos otros eh, valores tienen que ver con la forma en que mi elemento de datos se comporta en, en el aplicativo de Android. Y es si yo le pongo que no se sincronice, este valor pudiera capturarse, pero no va a, a, a pasar de la aplicación Android al sistema. Eh, estos son, se utilizan casos muy específicos. Eh, y luego eh, de qué forma se va a mostrar mi valor en, en la pantalla de captura. Dado que yo tengo el tipo de visita eh, son dos valores, es eh, algo muy sencillo. Algo que podría hacer es el default que es un, un menú desplegable o podría mostrar botones radiales, verticales u horizontales, eh, cajas eh, con eh, el cheque. Eh, vamos a en este caso vamos a utilizar vamos a cambiar del default vamos a ponerlo como botones verticales eh, y esto es para el móvil y para la aplicación, el sistema en web, vamos a decir que también lo queremos como bot, eh, un radial vertical eh, y este concepto que tenemos aquí, que dice Allow Provided Elsewhere, dice Permitir registrar que fue provisto en otro lugar. Este tipo de, este concepto se utiliza cuando registramos información y queremos indicar que aquel dato que estamos eh, capturando fue provisto en otro lugar o por otra instancia. ¿Cómo nos puede servir esto? Si yo estoy capturando, eh, se entregó un número y yo habilito esta opción, al momento de la captura me va a presentar el sistema en pantalla una opción que, in, que me va a permitir indicar que esto fue provisto en otro lado. Es decir, que el número de mosquiteros entregados no los entregué yo, que es la captura del evento, o no los entregué en la clínica donde haya, eh, o en el distrito donde haya yo eh, activado mi programa, sino que fueron provistos por otra instancia. Es decir... Eh, vamos a decir que yo visito el domicilio y me encuentro con que ellos ya tienen cinco mosquiteros, entonces, eh, y que los entregaron en otra ocasión, entonces lo que puedo hacer es indicar ahí que tienen cinco mosquiteros, pero que fueron eh, provistos en otro lado, que no los di yo. Eh, voy a, vamos entonces a, al siguiente paso que es, la creación del formulario de captura ya como tal. Y tenemos tres opciones. Podemos crear secciones. Podemos hacerlo personalizado. Lo cual me permite eh, programar con hipertexto. Eh, cómo se va a mostrar mi pantalla de captura. Aquí yo podría decir. Eh, vamos a decir. Esto no lo soporta la, aplic la aplicación de Android. Por lo tanto... Yo les diría, en la mayoría de los casos no es necesario. Sobre todo pensando que quisieran utilizar móviles eh, para hacer la captura de datos, como es el caso de un programa de malaria, que eso es algo muy útil. Yo podría decir que tengo dos columnas y dos renglones. Y, ser, y poner aquí número eh, de redes o mosquiteros. Y luego seleccionar de mi lista el elemento de datos, con lo que me crea dónde va el sistema a poner mi campo de captura. Eh, me voy a saltar esto, porque realmente no queremos eh, crear de, de, en este momento una captura personalizada. Y lo que voy a hacer es, voy a dejarlo como una, un, un formulario de captura básico. De modo que tengo ya la lista de mis elementos de datos. Y lo que puedo hacer yo es cambiar el orden en el que se despliegan. Y lo primero que quiero hacer es indicar el tipo de visita. Así que la voy a pasar a la parte superior. Y voy a dejar que el número de mosquiteros sea el segundo valor que voy a capturar. Luego tenemos el acceso. Aquí lo que vamos a seleccionar es dónde se habilita la captura de mis eventos. Necesitamos elegir las unidades organizativas donde esta captura está disponible. Eh, aquí voy a utilizar la... Eh, voy a aprovechar las uh, unidades organizativas que creó Marco y voy a decir que mi entrega de mosquiteros se hace en Bogotá aprovechamos el eh, de Lenin y voy a decir que eh, entrego mosquiteros en Quito y en Guayaro y Vamos aquí a Guatemala y decimos que eh, aquí vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a decir que entregamos los mosquitos. Guatemala Sur, Norte, Central y Central. Vamos a quitar uno. Nada más estos tres. Aquí hay que poner atención a que yo he hecho mi selección en diferentes niveles de unidades. Es algo que... Eh, tener la consideración de que al momento de generar un reporte, si yo en mi reporte, eh, el, un nivel más abajo de donde están mis datos, esa información no se va a contar. Así que hay que tener cuidado con, con esa con estas consideraciones en nuestro diseño al momento de, de habilitar el programa. Ahora, eh, para habilitar el acceso, me pide que eh, guarde mi programa. Así que lo voy a guardar. Voy a regresar a la, la edición. Vamos a regresar a la, la sección de acceso en el número 4. Y como pueden ver, ya tengo, el, aquí el sistema me indica que el programa está habilitado en seis unidades organizativas, que es donde voy a poder hacer la captura. Y ahora sí, como ya lo tengo guardado, me permite modificar los roles y el acceso. ¿Qué hacemos con esto? Y es, es exactamente igual que como han hecho con el set de datos, los elementos de datos y las opciones de categoría, yo tengo que compartir mi programa. Y voy a decir que, en mi caso, lo voy a hacer público para lectura. Una, bueno, lo voy a hacer público para modificación, de modo que puedan ustedes ingresar al programa y ver cómo está configurado. Y voy a hacer que sea público para escritura también. Eh, y esta es la parte que comentaba yo con Marco en la duda que nos eh, pasaron el día de ayer donde aparecía el, el, eh, la pantalla de captura con los campos en gris y no se podía capturar información. Es porque esta sección al compartir la opción de categoría estaba sin acceso. Entonces, si yo lo hago igual aquí... Eh, y no le pongo el acceso a los datos, no va a permitir ni ver ni capturar información. Si lo pongo solo lectura, aquí yo podría tener un grupo de usuarios a los que les doy permiso de ver la información para poder generar reportes, pero que no me hagan captura. Y en el caso de nuestro ejercicio, lo voy a hacer público para captura y vista de datos, lo mismo que para los metadatos, de modo que puedan ustedes ver cómo está configurado el programa. Esto lo he aplicado a nivel de programa. Y como pueden ver, sentada, que es lo que hemos configurado al asignar los elementos de datos y crear el formulario de captura. En, este, en estos dos pasos, en el 2 y el 3. Se ha creado, se ha creado esta etapa de programa y yo puedo modificar eh, de manera independiente de cómo comparto el programa. Puedo compartir de forma diferente la etapa. Aquí yo tengo seleccionada eh, esta casilla que me permite dar clic en uh, la opción de aplicar la misma configuración de como he compartido mi programa a la etapa que yo tenga seleccionado aquí o puedo dar clic en el nombre y hacer una configuración distinta de como tengo mi programa y aquí tengo que es editar y visualizar lo mismo que para la captura que pueda guardar y visualizar los datos voy a aplicar el cambio como pueden ver la advertencia que yo tenía, que se estaba mostrando aquí al lado del nombre de la etapa, ha desaparecido y es porque la etapa ya está compartida exactamente igual que el programa. <coughs> y vamos a, al paso número 5. En mi configuración de eventos y tracker, eh, yo puedo crear notificaciones. Si yo tuviera... Mmm, una, una un flujo de trabajo de notificaciones, me permitiría eh, seleccionarlo aquí, de modo que cuando yo creo un evento, eh, el sistema podría mandar un correo electrónico, una notificación a un grupo de usuarios, a un usuario en particular, o a un contacto configurado en una unidad organizativa. Voy a guardar mis cambios. Y con esto quedamos listos para probar el, nuestro programa de prevención de malaria. Voy a ir al módulo de, de captura. Eh, aquí lo pueden ver. Eh, la traducción dice capturar, pero es el módulo de captura de eventos. Lo primero que voy a hacer es, al momento que, que me carga, ¿no? es seleccionar la, la unidad organizativa en la que voy a trabajar. Y de acuerdo a esta unidad es la, la opción de si voy a poder trabajar o no con mi programa. Eh, programa de prevención de malaria. Como pueden ver, el icono y el color que yo he elegido se muestra. En el programa. Y vamos a la unidad organizativa. Si yo selecciono una unidad. En la que el programa no está activo. Pues esta selección. Me la va a quitar. De modo que. Necesito seleccionar. Una unidad organizativa. Donde. esté permitido la captura de, de datos. Dijimos que estaba. En Bogotá. Así que al seleccionar Bogotá inmediatamente me va a abrir la lista de eventos registrados y tengo estos, eh, estas opciones para buscar eventos que ya se hayan creado o crear un nuevo evento. Yo voy a crear uno nuevo. Como podrán ver, el título de la fecha que yo he configurado en mi programa esta se utiliza para describir la fecha del evento. Voy a decir que esto lo hice el día 7 de marzo. Eh, mi evento fue configurado para capturar una, un punto geográfico, una coordenada, eh, de modo que tengo la posibilidad de capturar latitud y longitud si yo doy clic en mi icono que tiene el más, eh, que es, eh, simboliza este icono simboliza un punto geográfico, lo que va a hacer el sistema es abrir un mapa y en este mapa yo voy a poder elegir una corne, coordenada geográfica. Vamos a buscar. Sí. Bogotá, vamos a decir. Listo, he encontrado Bogotá y voy a decir que mi evento ocurrió aquí. Donde yo doy clic me va a poner el punto geográfico seleccionado. Y voy a establecer estas coordenadas para mi captura. Como podrán ver, me traslada inmediatamente el valor. Y si recuerdan, yo configuré el tipo de visita para que me mostrara botones radiales eh, verticales. De modo que en vez de desplegarme, como hace la configuración por defecto, en vez de desplegarme un menú. Me pone todas las opciones y los botones para seleccionar. Y como pueden ver, únicamente puedo activar una de las dos opciones. Voy a decir que es mi visita inicial. Y aquí está mi set de opciones o las 10 las opciones que configuramos antes para indicar cuántos mosquiteros he entregado. Voy a decir que tres. Mi evento que voy a decir que es, está completado. Tengo la opción de escribir comentarios. Aquí voy a agregar un comentario. Voy a decir que en el domicilio... Con tres camas... Sí, que cuenta con tres camas. Sí. Entramos tres mosquiteros. Ahí hago mi comentario. Y voy a, tengo la opción de guardar y salir. Eh, eh, damos clic en agregar el comentario. Y aquí me indica cuándo fue agregado el comentario. Pudiera, eh, eh, podría escribir un comentario más. Vamos a guardar y salir. Y como podrán ver, eh, ya tengo en mi lista de eventos registrados. Este primer evento con los valores que yo he indicado que se pueden ver. Es el número de mosquiteros y el tipo de visita. Al momento de configurar mi programa, yo indiqué que se deberían de poder ver en reportes estos dos valores. Si yo hubiera seleccionado solo uno, eh, aquel que yo haya seleccionado, se mostraría, únicamente se mostraría ese en la lista. Vamos a hacer esa prueba para que vean ustedes cómo, eh, cómo en, la, en en la lista de eventos. Esta, estas consideraciones que hacemos al momento de configurar nuestro programa. Yo voy a decir que en la asignación de elementos de datos, yo voy a decir que, eh, que únicamente me muestre el número de mosquiteros entregados. Voy a borrar caché. Y regresar al módulo de captura. Selecciono mi programa. Y hemos capturado esta información en Bogotá. Como podrán ver, ahora en mi lista, el valor que yo tenía desplegado anteriormente del de tipo de visita, ya no se puede ver. Ahora únicamente tengo el número de mosquiteros entregados y esta, eh, esta lista puedo yo filtrarla por, por la fecha, por el estatus del evento, si quiero ver eventos que están activos o solo completados, eh, por el número de mosquiteros entregados, que me filtre por ejemplo, únicamente la, aquellos eventos que tienen eh, un solo, un mosquitero entregado, eh, De hecho, veo que no me ha hecho el, el filtrado y o el tipo de visita. Es decir, solo quiero ver visitas iniciales. Eh, bueno, en este caso no me ha podido actualizar la lista, pero esto debería funcionar eh, para filtrar la lista de eventos que, que vemos aquí en pantalla. Muy bien, eh, aquí voy a pausar. Eh, voy, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresamos, cuando regresemos, vamos a.